Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a elaborar unos hermosos aretes con cristales Stone. Bueno, vamos a empezar nuestros aretes con este marco de filigrana. Para ello vamos a tomar un metro de alambre stone calibre 26. Entonces tomamos el alambre y vamos a entorchar esta parte. Nos ayudamos con una pinza plana. Vamos a darle acá unas tres vueltas acá una Y aplanamos esta parte. Podemos cortar esta puntita. Listo. Hecho esto. Y ahora, tomo un murano. Vamos a tomar muranos número 3. Entonces tomo el murano, lo llevo abajo. Paso por acá el alambre. Paso acá y le doy otra vuelta, esta vez sin nada, el alambre solo. Le doy una vuelta. Ajusto. Y continúo. Otro. Tomo otro murano y voy a hacerlo así en toda esta parte. Voy pasando uno por uno. Paso un, un murano, luego le doy una vuelta al alambre solito. Y luego otra vez murano. Bueno, aquí pasamos este murano y vamos a empezar a rellenar estos tres, estos tres pétalos de la flor. Pasamos acá, damos acá esta vuelta y tomamos un murano. Mire, pasamos acá el murano y voy a pasar el alambre acá por los pétalos. La idea es que los tres pétalos me queden con una Cloro. Paso acá. Perdón. Este se me metió. Este lo tengo que pasar a este lado. Lo paso acá. Hola, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como carolshop.co. Ahora sí, continuemos con nuestro tutorial. Aquí me ayudo con la pinza. Subo acá. Tomo otro Murano número tres Bajo acá. Subo acá. Bajo acá. Tomo otro Murano. Paso acá. Le doy una vuelta y otra vuelta. Y aquí ya terminamos este entorchado. Corto. va a cortar acá. Con la pinza plana lo acomodo. Tomo mi setting y el cristal, lo pongo encima, lo pongo acá el cristal y cierro estas uñitas. Aplano las uñitas, tomo una argolla, aquí ya tengo la argolla. La voy a pasar acá. La paso acá. Y la paso acá. Acá también cierro la argollita. Y así nos quedan nuestros hermosos aretes. If I only could, Espero les haya gustado nuestro video tutorial, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya Piso Accesorios, Sonia Cáceres Rayal Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo video tutorial.